Todo inventor necesita ayudantes. Además de la compañía esporádica y algo etérea de Magata, están los laboratorios. Ellos son el otro extremo acromático que completan los engranajes de este singular sistema productivo. No son conscientes de su verdadero papel. Disfrutan el breve momento de esparcimiento sin percibir que el mismo es solo una carnada.